AM1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a ECOAISA Un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente Reduciendo el consumo de papel Y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Packpack, Envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter.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 Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por EcoMedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, hoy 17 de noviembre. Ya llegamos al 17 de noviembre y se viene el mundial. Son las 18.04 y estamos arrancando este programa como cada jueves. Lía Gelfi y Alejandro Winocur, les damos la bienvenida para charlar sobre parques industriales y todo lo que tiene que ver con estos nodos, digamos, productivos, logísticos, tecnológicos, nos están escuchando a través de AM1220 y todas las plataformas de Ecomedios. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Lía. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mirá qué lindo que está. Está ahora. hermoso, un poquito caluroso. Yo ya me empiezo a poner nerviosa cuando arranca el calor. Eh, pero bueno, acá estamos. Está por empezar el Mundial. Está todo el mundo que quiere terminar las cosas. ¿Hay cosas más importantes? <risa> Muchas, por supuesto. Por ejemplo, nuestros cumpleaños, porque entramos en bien. fase de cumpleaños. Muy bien. Sí, sí, sí, yo exactamente estoy a un mes de un nuevo cumpleaños y bueno, es demasiado. Este, y ya todos los televisores acá de, del estudio de comedios están con todo la, el espíritu mundialista, pero hay otras cosas, hay 40 millones, de argentinos, que están 40 millones perdón, 40 de argentinos que están bajo la línea de pobreza, hay que seguir invirtiendo, tenemos que lograr que este país salga adelante. Así que bueno, acá estamos y dándole la bienvenida a Conexión Parques Radio, a Plaza Industrial, que hoy se incorpora como un sponsor de este espacio. Bien, excelente, gran mm. empresa. Grande, además de ser grandes amigos, gran empresa, un equipo de profesionales muy, pero muy interesante que desarrollan, invierten sí, y apuestan son por el país, un grupo empresario que uh -huh. apuestan constantemente y apuestan sí. a, a, a fuerza de trabajo, trabajo y trabajo. Sí, tienen dos parques, dos plazas industrial uno en Pilar, sí. otro en Escobar, y creo Así que es. estaba otro proyecto en puerta. Bueno, ya vamos a hablar con ellos Sin en dudas. algún momento. Y bueno, tenemos, a ver, a la agenda de hoy tenemos mucha información. Eh, vamos a, a dialogar con eh, Lucas Albanesi, director comercial de Distrito Río Neuquén, porque título Tenaris invierte 15 millones y además en Vaca Muerta. Y eligió Río Neuquén, Distrito Industrial, para instalarse. Esto es de las últimas 24 horas de noticias. ¿Primicia, primicia? Primicia, primicia. Okay. Bueno, primicia, primicia. igual. Bueno, vamos a, preguntar, vamos, a, vamos a, a charlar con vamos Lucas a charlar entonces sobre este tema. para que nos cuente. Exactamente, es muy importante esto. Y también vamos a hablar de centros tecnológicos de la red CENTEC con la Directora Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Y por supuesto, mucha más información. Te cuento, te cuento, a ver Contame. cómo estamos con el horario. Ah, bueno, enseguida te voy a contar eh, cuáles fueron los ejes que Apia le presentó al Gobierno Nacional en el Tercer Congreso Industrial. Apia presentó 15 ejes como propuesta de trabajo. Así que eso, vamos a ir echando esta información. A lo largo del de programa, ya, si querés, te cuento un poquito más. ¿Mm? Tenemos más eventos, ¿sí? Vamos a ver acá. Antes de ir a la columna de Silvina Escarímbolo, vamos a contar algunos eventos también, ¿sí? Eh, nos llegaron algunas invitaciones, en este caso la inauguración del puerto de innovación del parque tecnológico eh, y logístico, ¿sí? estamos hablando del centro de que estamos hablando de Santa Fe, ¿sí? el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk entre otras autoridades, van a estar presentes en esta inauguración, ¿sí? eh, que se va a realizar exactamente el día, ya te digo, el 25 de noviembre a las 18 horas, ¿sí? Ruta Nacional 168, paraje El Pozo de la Ciudad de Santa Fe. ¿eh? Así que repetimos, el Parque Tecnológico del Litoral Centro, SAPEM, eh, va a realizar la inauguración de la primera etapa del nuevo espacio Puerto de Innovación, destinado a la generación y consolidación de empresas basadas en el conocimiento. Bien. Invitación importante que nos llega y, bueno, como les decía, tenemos hoy también novedades en cuestiones laborales con nuestra columnista Silvina Escarímbolo que nos dice lo siguiente. Bueno. Buenas tardes Lía, ¿cómo estás? Hoy quisiera hablar del deber de confidencialidad que le deben los trabajadores al empleador. Por ley de contrato de trabajo se determina que el trabajador tiene un deber de fidelidad no es que está en la ley de contrato de trabajo el deber de confidencialidad, pero la jurisprudencia laboral ha resuelto que el deber de fidelidad comprende el deber de confidencialidad. Y es importante que los, las empresas, al momento del ingreso de una persona a la organización, cuando va a estar en acceso directo con datos o información confidencial, valga la redundancia, hagan buenas cláusulas y políticas de confidencialidad. Que no simplemente se ponga como que el deber del trabajador es la confidencialidad, sino que se describa específicamente sobre cuáles datos, informaciones y contactos que el trabajador vaya adquiriendo en ocasión y con motivo del trabajo... El, de, el trabajador le debe confidencialidad, le debe reserva sobre esa información. Entonces, atento que es un deber legal que tiene el trabajador. La sugerencia de hoy es que los empleadores hagan muy buenas cláusulas de confidencialidad detalladas y que después, como siempre digo, salgan a capacitar. No porque está escrito simplemente y firmado en todas las carillas por el trabajador, automáticamente se va a cumplir. Tenemos el rol... En nuestra responsabilidad de líderes de salir a capacitar y de salir a capacitar y concientizar de manera periódica, metódica y permanente a las, todas las personas que integran la organización, cuáles son sus deberes mientras están trabajando para la empresa. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, bueno, las informaciones y los consejos de Silvina Escarímbolo. Bueno, te cuento un par de, de propuestas ¿Sí? Contame. Realizaron? Bueno, la primera que propone Apia crear, no sé acá Gerardo, nuestro operador, no sé, me está haciendo señas. Ah, me está, me está retando como siempre. Bueno, esto es así, es así, es violencia. <ríe> Muy bien. Bueno, les decía que APIA en eh, la reunión, en el Congreso, en el tercer Congreso Industrial, presentó un documento con, ya les digo, 14 propuestas. La primera, crear el Consejo Consultivo de Agrupamientos Industriales, una mesa sectorial o ente autárquico, con representantes de parques, cámaras, sindicatos, sector del conocimiento, organismos, entre otras. Es decir, sigue estando esa necesidad de que en una mesa se definan en conjunto y se articulen las políticas. Con lo cual, bueno, esa es una primera propuesta concreta que, que entiendo que fue bienvenida, pero eh, tienen que eh, ponerse en marcha. Eh, segundo punto, formular un proyecto de ley nacional de agrupamientos industriales y reformular el decreto 716-2020, establecer distintos tipos de agrupamientos industriales. Tre tercero, como estamos de tiempo, sí, tercero, realizar una expo anual itinerante de agrupamientos con presencia internacional. ¡Guau! Wow. Vamos a ver cómo va, un día le vamos a pedir que nos cuente a ver cómo la están pensando, ¿sí? Eh, después voy a seguir con más propuestas, Alejandro, porque te quiero contar, o sea, ampliar un poquito lo que te conté al principio, lo que le contamos a nuestra audiencia, que Tenaris realizó una importante inversión en la región, ¿sí? Adquirió 25 hectáreas en el parque industrial eh, Río Neuquén, distrito industrial, ¿sí?, eh, ubicado en Vista Alegre y orientado a la industria hidrocarburífera. Gran Valle Negocios, la desarrolladora con más de 10 años de trayectoria en este mercado inmobiliario regional, anunció esta firma de acuerdo eh, comercial con Tenaris, empresa que todos conocemos, que es metalúrgica multinacional. Mediante el acuerdo adquirió, como decía, 25 hectáreas y el parque industrial privado desarrollado por Gran Valle Negocio está ubicado estratégicamente a mitad de camino entre Añelo y Neuquén. Un dato sumamente importante es que la inversión eh, incluye varias etapas con un valor estimado de 15 millones de dólares y implicará la llegada de más de 200 empleados que van a desempeñar sus tareas en esta nueva base y por supuesto para dialogar sobre más detalles de este de este de esta noticia tenemos en línea a Lucas Albanesi director comercial del Río Neuquén Distrito Industrial buenas tardes Lucas cómo estás Buenas tardes, Lía. ¿Cómo andamos? Buen, buenas tardes. Muy contento estarás. Estamos muy, muy contentos, la verdad, con, con esta incorporación uh -huh. que se suma, bueno, ya las más de 15 empresas que se vienen sumando a, al parque industrial, ¿no? Obviamente no es, no es la primera ni mucho menos, pero bueno, 25 hectáreas no, no pasan desapercibidas, ¿no? Exactamente. Y contanos, yo quería preguntarte, digamos, ¿qué, sí. qué implicancia, o sea, qué significa que Tenaris, digamos, eh, haya elegido eh, esta inversión eh, qué significa a nivel político económico bien bueno obviamente venimos escuchando y viviendo esta este crecimiento de, exponencial de vaca muerta en los últimos meses tuvimos récords de producción históricos en estos últimos eh, periodos no comparado incluso con previo a la pandemia o sea en, desde luego que, que venimos eh, palpitándolo, pero siempre se habla de las perspectivas a, a mediano plazo, para el año que viene, para el que viene, y uh -huh. obviamente la, las empresas de, del primer anillo de la industria, no, lo que lo que llamamos las operadoras, son las que van moviendo el amperímetro en ese sentido y van marcando el ritmo, ¿no? y que empresas de la talla de Tenaris, que implica un grupo económico de los más importantes de Argentina, uh -huh. eh, que forma parte de un grupo como eh, Techin, Tech Techpetrol, y, y bueno, son protagonistas en este... y que ellos mismos estén eligiendo invertir en esta en esta cuenca en el cortísimo plazo uh -huh. habla ¿no? de cómo cómo va a venir el ritmo de la industria en los próximos meses no uh -huh. eh, acompañando este este crecimiento con inversiones eh, fuertes de esta de esta envergadura no claro claro y vos que estás digamos en, en, en la zona prácticamente el 90% del tiempo contanos qué, eh, qué otras eh, qué otras señales de inversión, estás viendo que reafirman esto, como por ejemplo inversiones en nuevas obras, ¿qué es lo que está pasando? Casi cuestiones concretas. Bueno, también en todo esto acompaña el crecimiento de, del parque que está teniendo en, en obras de infraestructura, en inversión, uh -huh. esto viene a apalancar tremendamente las, las obras de infraestructura que venían eh, obviamente respaldadas por el grupo económico que las, que las está desarrollando pero sin duda es que, que la incorporación de un actor como como Tenaris y como una venta tan grande como, como esta implica un apalancamiento de las obras eh, importantes y un aceleramiento de los plazos que por ahí en un, en un comienzo teníamos planificado ¿no? Por Estamos ejemplo, ahora... que, claro, que es lo que tuvieron que acelerar a raíz de esta firma bueno, los, los servicios básicos de infraestructura, agua, energía, fibra óptica, apertura de calles, eso estamos ya concluyendo con, con estas obras básicas de infraestructura, tanto para eh, Tenaris como para todas las obras, toda, todas las otras empresas que se están sumando, no? Uh -huh. eh, estas 15 empresas que, que son entre pymes y, y también grandes empresas que, que ya se venían sumando están con, con la fuerte intención de, de sumarse al parque con sus propias obras en el, en el corto plazo, están todos con los con los proyectos, algunos ya en ejecución y otros en, en carpeta. Uh -huh. Y eh, dentro de las obras de infraestructura tenemos esta primera etapa que es la que ya estamos concluyendo y ya acelerando obras que tal vez estaban pensadas uh -huh. para, un, para un periodo siguiente, ya las estamos acelerando como... El, el todo el, el, el cerco perimetral, el portal de ingreso, que va a tener un área de coworking, de oficinas, de, de datos, de almacenamiento, uh -huh. bien, va a haber mucho de eso en ese sector, eh, el asfalto, las cloacas, bien, también uh -huh. estaban programadas para para un plazo más relajado, si se quiere, y con esto realmente acelera mucho los ritmos de obra y, y, y bueno eh, todo lo que eso incluye no también un, claro. un área de esparcimiento con canchas de pádel la verdad es poder vivenciar eh, el parque industrial desde una desde desde el disfrute desde el, desde el acompañamiento que se le puede generar a este, a este centro y este nodo de, de empresas no uh -huh vos mencionabas que, que ya había más de 15 empresas que habían puesto un pie en el en, en el parque eh, uh -huh. puedes mencionar cuáles son o las que puedas sí las principales tal vez las las que han comprado más metros cuadrados no tenemos sí. Andrea desarrollos inmobiliarios con con la intención de generar un, un desarrollo eh, inmobiliario eh, Arbox hablando específicamente uh -huh. bueno de la mano de RR Construcciones que también tiene otro lote, bueno, uh -huh. una, una firma amiga, ¿no?, tanto de, de uh -huh. Conexión Parques como, como nosotros, ¿no?, RR de, uh -huh. con, la, con la construcción de las de las naves industriales, uh -huh. eh, bueno, tenemos a Dosisur, Sur, tenemos a, eh, bueno, a uh -huh. Comercial Patagónica, eh, tenemos a Indumentaria Patagónica, Comercial Argentina, perdón, eh, Empresas Locales, Pymes, Ingeniero Jorge Cecetti de Telecomunicaciones, uh -huh. Virtec, eh, bueno, dentro del rubro de neumáticos hay dos, dos empresas, Álvarez Neumáticos, Corral Neumáticos. Bueno, está bien amplio el, el, el espectro. Uh -huh. Hasta hay una empresa de, de autoelevadores, Kaiser uh -huh. eh, Group, que eso también se empieza a generar esta comunidad de empresas y de necesidades, ¿no? En donde una ya le empieza a. Eh, generar la solución a otra empresa, se empezar a generar lo que concebíamos en un principio, ¿no? Esta, esta interrelación entre necesidades de empresas, ¿no? Claro, que se sí, a, sí, a sí, solventar. esta interacción total. Uh -huh, Alejandro. Exactamente. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro. ¿Cómo andas Alejandro? Un gusto. Todo muy bien. Aprovecho, ya que venís, ya que estás contando todo el crecimiento y el potencial y, y las perspectivas, ¿sí? Eh, ¿Qué, qué, qué propuesta hay para el resto u otras empresas interesadas en radicarse en el parque? ¿Qué se les puede proponer? Bien, este parque está orientado a, a distintas necesidades, desde pymes que necesiten un terreno más pequeño de mil metros cuadrados, hasta bueno, hasta tenares de 25 hectáreas. ¿no? O sea, tenemos todo todo el abanico de, de opciones y de, de valores. Tenemos valores hoy para dar un, un pantallazo desde 100 dólares oficiales el metro cuadrado, bien, en terrenos más pequeños va a rondar los 110 mil dólares oficiales y la posibilidad de financiar todo esto en pesos, bien, con se pasa a dólar oficial y se financia con un esquema que hemos flexibilizado incluso también con la incorporación de, de Tenaris, bien, esto también lo que... Eh, queremos es que esto se, se se llene de empresas, así que hemos flexibilizado también la, la financiación hemos pasado a un esquema de 20% anticipo y hemos extendido las cuotas hasta 36 cuotas eh, ya hablando en pesos, actualizables por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción uh -huh. y bueno, con el firme objetivo de que se sumen todas las empresas de la cadena de valor del, del Oil and Gas Ok, uh -huh. y a, perdón y contanos, me parece que no lo has dicho, sí, las superficies de, de, de los lotes en general. ¿Qué se puede bien. comprar? Los lotes, estos, los más pequeños, tienen, bueno, 1000 metros, sesenta metros, bien, bien para eh, una pyme. Claro, para una pyme, y de ahí en adelante se pueden armar esquemas de, de todas las superficies, hasta, como te decía, incluso esta, esta superficie que hemos generado con Tenaris de 25 claro. hectáreas, en donde claro. se hubieron. Se, se modificó el master plan directamente sí, porque cinco, se unificaron manzanas completas. Eh, así que bueno, en ese sentido se, se pudo diagramar como para incorporar una empresa de este de este porte. Claro. Lucas, ¿qué, ¿qué va a producir? ¿Qué es lo que va a operar Tenaris eh, en el uh -huh. predio? ¿Eso se sabe? Sí, ellos para este para este predio van a ofrecer el servicio de, de fractura y coil tubing, ¿bien? ¿Qué significa? Con... Bueno, dentro del proceso es bastante sí. más técnico, ¿no? Pero sí. ellos tienen dentro del grupo a Tecpetrol, que es una operadora, la, la, lo que se encargan es de la, la perforación, digamos, del primer paso del, del proceso. Uh -huh. eh, Tenaris vendría siendo una empresa del segundo anillo de la industria, uh -huh. ¿no? con este proceso de fractura, que es una vez hecha la perforación, es claro. el proceso a través del cual se eh, extrae de la roca eh, el, el elemento, ¿bien? El, el, el, el petróleo y el gas se separa y, uh -huh. y bueno, y el colectivo es también parte de ese, de ese proceso. Claro. Eh, ellos son, bueno... Eh, líderes en ese sí. en ese servicio uh -huh. eh, Hoy tienen concentrado Gran parte de esa de ese personal Estamos hablando de 200 de personas Que van a trabajar en, en Río Neuquén Hoy lo tienen concentrado Principalmente en el parque industrial de Neuquén El tradicional de, de Neuquén eh, Parte en una base propia Y parte en una base alquilada Entonces, bueno, eh, la idea es Poder ya mudarse definitivamente Al menos gran parte de todo eso a Río Neuquén y mudar también el personal, claro. estamos hablando de unas 200 personas que se instalarían uh -huh. y, y en, en relación a Río Neuquén eh, se, digamos, las empresas que se están radicando o que están, han comprado, so, ¿todas van a producir o hay algunas que hacen una inversión para renta? ¿Cómo, cómo está, se está manejando eso? La verdad es que la mayoría de las empresas que han, que han comprado, eh, el objetivo es la, la operación directa, ¿no? No, no, lo han, no lo han pensado como inversión, salvo un, un parte diría, que, que sí lo han comprado como, como inversión, que de hecho no las nombramos como empresas porque son inversores que han comprado claro. para generar una inversión inmobiliaria, que uh -huh. es una excelente opción también, comprar tierra, uh -huh. generar una mejora, un galpón y, y oficinas, una nave industrial y, alquilar, y, y oficinas claro. y alquilarla, claro. que tiene retornos del triple de lo que generaría de un departamento, ¿no? Claro, claro. Y al, al ser, un, imagino que al ser un parque privado, en ese sentido se puede hacer no hay restricciones cuando es tierra eh, de claro. parques públicos, ¿no? Que ahí tal eh, vez exacto. hay una restricción que sí o sí quien compre tiene que producir eh, o sí. es por comodato o es otro sistema, ¿no? Claro. En los parques y en ustedes no, no está permitido, digamos, Claro. De hecho. Eh, Lucas y en relación a las obras que esté haciendo el Estado, eh, hay algunos avances eh, uh -huh. ¿Qué nos podrías contar, a actualizar, digamos, acá conexión parques. Bueno, hoy se realizó de manera, bueno, entre simbólica y, y fáctica la, la primer soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, uh -huh. ¿Bien? no sé si lo, lo, lo pudieron ver, pero bueno, es un hito bastante importante y bastante esperado en la industria, el, el, el, el ya empezar a, a, a montar esta mega estructura y esta mega inversión que el Estado Nacional está uh -huh. llevando adelante y que uh -huh. va a permitir transportar los excedentes de, de, de gas que hoy se están produciendo y te, te repito, hay récord de producción tanto de, de petróleo como de gas uh -huh. y esto va a empezar a generar a mediano y largo plazo la posibilidad de empezar a, a exportar producto eh, y pasar a tener bueno soberanía por un lado energética en la Argentina dejar de importar y destinar divisas que no tenemos para exportar eh, poder tener energía, a, a pasar un modelo exportador y poder empezar no solamente a, a no utilizar las divisas para eso, sino a generar las divisas claro. que, que necesitamos para otros, otras industrias. ¿no? Uh -huh. Hoy la gran promesa a nivel nacional es, es vaca muerta como generador de divisas en un corto y mediano plazo, uh -huh. por lo cual este gasoducto es clave para poder transportar el, el bueno transportar gas y, y bueno, entre otras obras que también se están barajando a nivel nacional la, eh, la generación de la planta de gas natural licuado en Vía Blanca para poder también exportarlo eh, vía marítima eh, bueno, a nivel provincial, las obras de infraestructura que también son necesarias viales, ¿no? Hoy tenemos dos obras que se están desarrollando acá en, en, la, en la cuenca que tiene, tiene que ver con infraestructura vial que es la ruta 67, que es uh -huh. una ruta hasta ahora transitada solamente por por eh, camiones de la industria, en muy mal estado hasta ahora, ahora uh -huh. la, la están asfaltando. ¿Esa es la Esta... ruta que todas las mañanas se hace cola para para ir hasta Anielo? ¿Es esa? No, ah. no, todavía. Esta ruta era es una ruta que conecta Río Neuquén, de hecho, el, uh -huh. el Vista Alegre, con Neuquén Capital. Uh -huh pero hasta ahora era una picada petrolera de ripio que nadie ah, nadie okay. utilizaba porque estaba en muy mal estado uh -huh. se está faltando va a pasar a ser parte del corredor petrolero pues ya une claro. con río neuquén y a partir de ahí con el hielo sí. y esto se suma a lo que sí hoy se está usando que es la ruta 7 que une centenario con vista alegre uh -huh. en, el, en lo que es la metrópolis de, de Neuquén, sí. que se está generando una autovía de doble circulación bien. Eh, entonces eso va a generar la posibilidad de ir hasta Río Neuquén por autovía eh, De doble circulación directa Claro, porque eso ya, ya está siendo una, una vía muy congestionada Por lo que me contaron cuando estuve por ahí, ¿no? No la transité yo, pero todas las mañanas hay... Y, y con respecto al desarrollo también residencial Se viene todo un cambio porque todos estos empleados Por ejemplo, que van a trabajar en Río Neuquén, Distrito Industrial o sí. los que estén en otros parques o digamos en Añelo mismo, eh, uh -huh. tienen que vivir en algún lado. Eso también es todo un cambio. Se está invirtiendo también en eh, lo que es la parte residencial que aloje a toda esa nueva comunidad. Bien, sí, a ver, la cuenca es grande. Bien, la cuenca sí. de, de Vacamorta es, es bien grande. Hoy el epicentro operativo está en Añelo. Lo que también genera Río Neuquén, y lo estoy viendo mucho en las empresas que se, que se han sumado, uh -huh. es la posibilidad de seguir viviendo en Neuquén, uh -huh. ¿sí? Porque es un gran planteo que se, que se da, sí. es decir, la gente no quiere vivir en Anielo, sinceramente, sí. eh, la gran parte de los recursos humanos. Porque no hay nada ahora en realidad. Humanos, Hay mucho, mucho en desarrollo, chico, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que, el, que la gente que trabaja en, el, en la industria tiene familia también, no son claro. todos solteros, ¿no? Entonces, claro. la familia... Eh, ...está bastante reticente a vivir en Añelo realmente... ...entonces se genera un gran, gran déficit de recursos humanos... Sí. ...y hay que seducirlo de alguna manera... ...entonces sí. generar la opción de trasladar ese, el trabajo... A, un, ...a una planta que permita vivir en Neuquén... ...pero trabajar para toda la cuenca de, de, sí. de Vaca Muerta... Uh -huh. ...es clave y hoy en Río Neuquén se puede generar esto ...porque estamos a media hora de Neuquén y eh, a una hora de añelo o del resto de los, los pozos que vas a ver por toda la cuenca. Claro. Entonces, lo que genera Río Neuquén es esta posibilidad de vivir todavía en Neuquén o en Centenario, Plotierto, en la metrópolis de Neuquén, eh, trabajar en Río Neuquén, tener la base operativa, administrativa, eh, oficinas y la operación poder hacerla en toda la cuenca a menos de una hora de distancia. Claro, Entonces eso es algo algo importante. Sí. Más sí. allá de que sí se están generando desarrollos urbanísticos por todos lados, nosotros tenemos también... A, a Gran, Valle de, Gran Valle de Negocios me imagino que invierte también en eso, en la parte residencial. Claro. claro. Bueno, de hecho nacimos de esa manera, sí. nacimos con un, par, con un barrio de primera residencia, después uh -huh. nace, seguimos con un barrio de segunda residencia, uh -huh. también, bueno, todo esto también para abastecer la, la necesidad de, de la industria, claro. pero uh -huh. estamos hablando eh, en este en este sector, el primer, bar, el primer barrio que hicimos está a 20 minutos de Neuquén, y, y bueno, es una una excelente opción para aquel que quiere vivir cerca de Neuquén y, y trabajar en Río Neuquén, por ejemplo. Tranquilamente. Totalmente. Lucas, bueno, felicitaciones por este logro y por todo lo que vienen desarrollando, y por supuesto... Vamos a ver si podemos hablar con alguien de Tenaris en algún momento y, y por supuesto estamos eh, siempre en línea para nuevas noticias que se presenten por la zona. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, Lía, Alejandro, y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Que sigas muy bien, gracias. Estábamos hablando con Lucas Albanesi, Director Comercial de Río Neuquén, Distrito Industrial, y nos vamos así al corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más... Conexión Parques.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 No hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. ...juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Emprender en franquicias es únicamente para aquellos que buscan un autoempleo? La respuesta es no. El sistema de franquicias también permite que una persona... ...que comienza como un autoempleado o un microemprendedor... ...pueda crecer con el sistema o bien abriendo varias tiendas de una misma marca... ...o transformándose en un múltiple franquiciado, es decir, que administra y gestiona varias marcas de diferentes incluso rubros. Esto se da mucho en el interior de la Argentina, que hay muchos franquiciados que tienen diferentes marcas... ...para diferentes momentos del año que les permite diversificar el riesgo y, por supuesto, aumentar las ganancias. Por lo tanto, las franquicias sirve para aquellos que se quedaron sin trabajo y buscan su primera oportunidad como emprendedores y también para aquellos que quieren crecer y transformarse en empresarios liderando diferentes marcas o muchos negocios de una misma marca. Soy Gonzalo Tálora para Somos Pymes. Y seguimos en Conexión Parques, en vivo por AM1220 y todas las plataformas de comedios, redes sociales, por supuesto, también pueden buscar este programa y los anteriores en conexiónparques.com.ar, las entrevistas, todo el contenido que generamos, eh, y como por ejemplo lo que les estaba contando sobre el tercer congreso industrial donde hubo una mesa específica de parques industriales, esta información que les vamos compartiendo va a estar mucho más ampliada en conexiónparques.com.ar, así que los invito también a suscribirse en el newsletter que tienen acceso desde el portal. Bueno, les cuento que en este panel estuvo la subsecretaria de Industria de Nación, Priscila Macari, eh, en un panel que estuvo compuesto por Rodolfo Gámez, presidente de Apia, y Guillermo Guasardi, vicepresidente de Apia eh, también, y, y bueno, conocedor y desarrollador e inmobiliario también, vicepresidente de eh, Ciali, eh, Así que muy de todo lo que tiene que ver con parques industriales. Bueno, la subsecretaria detalló también que la Argentina volvió a ratificar algunos datos que los hemos dicho acá, pero, pero acá están formalmente ratificados. 580 parques industriales hay en la Argentina, entre mixtos públicos y privados, distribuidos en 23 provincias. El 80% de las empresas radicadas son pymes. Y entre 20, el 2020 y el 2022, se financiaron 77 proyectos, 24 con perspectiva de género, en 21 provincias, por más de 4.300 millones de pesos de inversión. Y lo que anunció es que va a continuarse con inversiones en infraestructura. Eh, y a modo de, de conclusión, también, eh, tanto Gámez como Guasardi describieron que la propuesta de, de, de los 14 puntos que van a estar en conexión y si tenemos tiempo yo alguno más voy a contarles, eh, pero las que más ganaron consenso tenía que ver con esto que dije antes, el Consejo Consultivo de Agrupamientos Industriales, el promover una ley nacional de agrupamientos, y eh, facilitar a pequeños municipios la creación de agrupamientos locales en base al eh, compromiso de tierras públicas ociosas, que ahí también eh, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces las tierras públicas ociosas no están estratégicamente en el lugar que corresponde, con lo cual eh, es todo un tema. Ha pasado a, a casos de algún municipio que dijo, bueno, tengo esta tierra, sí, y resulta sí, sí, sí. que después está lejos de toda la logística, pero efectivamente eso ya a esta altura ya todo el mundo sabe cómo hacerlo estratégicamente, dónde localizarlo. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a seguir con, contando más de estas propuestas. Y como les dije, ya tenemos en línea a Paula Isaac, Directora Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, eh, buenas tardes eh, Paula, Lía, Gelfi, Alejandro Wino, Kurt, te damos la bienvenida a Conexión Parques Hola, bueno, buenas tardes María Lía y Alejandro y bueno, y buenas tardes a todos y todas las que están escuchando, una corrección, ya no soy más directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Ajá. estoy como asesora de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación eh, pero bueno, nada, eso ah. hace esa aclaración, pero los temas que vamos a hablar siguen siguen sí, siendo en la agenda que, que, que llegó. Claro, sí, que además sos economista. Soy economista. Bueno, vamos a corregir entonces el, el cargo, bueno, esto debe haber sido reciente o cuando fueron los últimos cambios, porque además de hecho, dice que como al cambiar el ministerio, ahora es secretaría, eh, muchas veces incluso todavía no están cambiados en las redes sociales, y bueno, así que te pido disculpas por eso. No, eh, no hay problema, no hay problema. Como vos decís, el, el eje y tu especialidad como economista tiene que ver con la tecnología, la innovación, y estás a full con todo el desarrollo de la, de la red CENTEC, que la idea era que nos contaras también qué es y que nuestra audiencia eh, conociera qué es lo que están haciendo y qué es Red CENTEC. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio para poder eh, visibilizar, más que nada, el objeto de la red, no, no, no la red en sí misma, Ajá. la red que es un, es un espacio de articulación y de potenciación de las actividades que realizan centros de desarrollo y servicios tecnológicos en, en Argentina. Uh -huh. eh, actualmente tenemos 16 centros que participan eh, de la red, que prestan servicios que tienen en general el objetivo de potenciar procesos de innovación o el desarrollo tecnológico en las empresas y aumentar su competitividad. Lo que hacemos es, tratamos de identificar, o sea, planteamos una, una plataforma para encontrar complementariedad entre las actividades de los centros uh -huh. y así generar acciones que los consoliden como actores claves eh, en el territorio y como a través de esto también poder jerarquizar el desarrollo tecnológico y la innovación asociada al sector productivo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es lo que hacemos dentro de la red, hay, hay los servicios que prestan... Eh, los, los, los centros de servicios van a sí, redundancia, son sí. servicios bastante complejos que pueden implicar ingeniería inversa impresión 3D en materiales, montaje de piezas electrónicas, servicios de software, servicios vinculados al, a la maquinaria agrícola, al sector agropecuario, al sector electrónica, a la biotecnología, son muy variados, si uh -huh. quieren después les paso eh, el link donde pueden eh, encontrar el mapita y todos los servicios que prestan estos centros, así, sí, así pueden consultarlos. Eh, eh, ¿Puede ser que sea el de el que está en la página oficial? Sí, exactamente. Argentina.gov con B alta y punto AR, eh, cien, barra ciencia, barra servicios tecnológicos Red Centec, ¿puede ser? Exacto, ah, exactamente. Acá la estoy viendo, porque yo digo, bueno, ¿dónde están todos estos centros, Alejandro? <risa> Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Alejandro Vinocur. Hola. ¿Qué tal? Eh, te, te hago una consulta porque entendí lo que dijiste, pero para, para llevarlo a, a tierra para que puedan para que podamos todos entender un poco más, en relación al vínculo de ustedes y con el sector productivo, ¿cómo es el sector productivo? ¿Se acerca pidiendo ayuda, pidiendo eh, colaboración? ¿Ustedes... Eh, localizan evidencian algún sector productivo en el cual tienen mucho para dar ¿cómo es esa, esa conexión? mira como los centros prestan servicios muy diversos lo que estuvimos haciendo eh, los, el, uno de los ejes de trabajo este año fue la vinculación con el sector productivo la Bien. red no, no existe hace mucho digamos fue una iniciativa en el 2015 pero bueno, después se relanzó en el 2000, 2020 fue como que tomó fuerza eh, entonces estuvimos trabajando diferentes temáticas, este año empezamos a trabajar con la vinculación con el sector productivo y ahí empezamos a hacer encuentros hicimos uno con la Asociación de Parques Industriales eh, Argentina, después estuvimos trabajando bastante con la Dirección de Desarrollo Regional de la actual Secretaría de, de Industria eh, o sea, lo que era antes el Ministerio de, de Producción en esa web que mencionó María Lía, tenemos un mail, los que tengan inquietudes eh, nos pueden escribir ahí pueden ver los lo, los, los servicios que prestan los centros, pero también es importante como tener en cuenta a veces que uno, no sé eh, digamos no, no estamos pensando en eh, digamos que, que todos los desarrollos tengan que ver con lanzar un cohete a la luna, ¿no? digamos claro. de alguna forma digamos, quizás hay algunos problemas que tienen las empresas y muchas veces suelen ser problemas que eh, te, digamos soluciones a esos problemas que tienen o necesidades que tienen los procesos productivos que se co-construyen. En general, digamos, algunos sí tienen soluciones estandarizadas, como pueden ser eh, algún tipo de ensayo o certificaciones, pero otros, como Ajá. mencionamos, no sé, cuestiones que tienen que ver con ingeniería reversa, eh, montaje de piezas, impresión 3D en distintos materiales, eh, que no, que claro. son soluciones que no son estandarizadas, que se van co-construyendo entre el que la demanda o la necesidad identificada y el que presta servicio. Eso también es sumamente interesante, ¿no? Porque suelen ser desarrollos eh, muy, novedosos. Muy, y lo muy que nos interesa destacar en este espacio que, que nos están dando sí. eh, es esto: que existen estas capacidades en nuestro país, uh -huh. que, como les mencionaba antes, digamos, hay, hay centros que, te, no sé, está la Fundación Argentina de Nanotecnología, tenemos centros de servicio de tecnología nuclear, eh, también otros que tienen que ver, no sé, con la industria lechera, eh, tenemos estación experimental oispo colombres en tucumán que tiene que ver que se vincula más que nada al sector eh, agro o sea que hay de todos los colores digamos sí, estamos, o sea, lo... hay oferta para la mayoría de la industria eh, el tema es visibilizarlo sí es importante para nosotros no digamos la red no es un objetivo en sí mismo sino el objetivo de o sea, a través de la red lo que intentamos hacer es eh, potenciar los centros, claro, que a través claro. de lo mismo la idea es ¿no? generar mayor claro. competitividad eh, en el sector productivo. Sí, acá estoy estoy viendo, ¿no? En Salta, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San, sí. eh, Santa Fe hay varios, digamos, también en la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta eh, en todas partes. Tucucín, están, sí. En Río Negro, eh, acá, sí. acá están todos, incluso, muy interesante porque también está... Eh, la forma de acceder a todo está el directorio con los mails con que, a cuál se dedica cada uno eso es súper interesante sí. que, que además a lo largo de, de los distintos programas de conexión parques vamos a tratar también de ir viendo estas especialidades de cada uno que son que son distintas y es muy a mí me encanta porque aprendo también bueno qué significa este centro qué hace no y qué puede aportar al final a todo el sector productivo del país porque tal vez un centro está especializado y ayuda a industrias y el sector productivo de cualquier parte de, del país ¿Es, es así exactamente digo si bien hay muchos que quizás de origen están vinculados a actividades o conglomerados productivos más locales no que sí. están más que tienen que ver más con un, torri, un territorio y una especialización productiva eh, después hay una transversalidad digamos que claro. originaron quizás de esa manera pero por ejemplo en tierra del fuego hay uno vinculado al sector de software y electrónica que digamos puede prestar servicio a un montón Exacto. de sectores y no tiene que ver únicamente con, con la especificidad claro. de, de, de, esa, de, de la parte local, ¿no? Y, sí. y así en la gran mayoría, digo, en, en, en, en La Rioja está el olivícola, pero bueno, digamos, sabemos que tiene que ser un, un alcance más bien eh, regional claro. porque, bueno, el tema de las aceitunas, el la aceite de oliva, etcétera, tiene están en algunas otras provincias sí. también. Y físicamente eh, físicamente es un es un edificio, están en la ciudad, no. están dentro de nosotros parques reales. Sí. No, nosotros eh, los los centros? Sí. Y tienen diferentes uh -huh. tienen diferentes formatos, son muy okay. heterogéneos, digamos, Bien. son heterogéneos en cuanto a su Quizás formas jurídicas, algunas son asociaciones, otras son okay. eh, sociedades anónimas, etcétera, pero sí tienen su, su lugar físico seguro. Algunos están eh, en, en algún parque. Por ejemplo, justo ayer estuvimos en el en el CETEM, que está en Florencio Varela, uh -huh. que es un centro que ahora está más vin, vinculando, sin ti, una, una cámara semanecoica, y ahora está vinculándose bastante en los temas de transición energética, movilidad eh, movilidad sustentable, digamos, con todo el tema de de Están empezando a, a plantear un laboratorio para ensayos de, batería de baterías de litio Ayer sí. hicieron todo un, eh, todo un evento que ten, también tenía que ver con tecnologías digitales Así que la Fundación Argentina de Nanotecnología está eh, en, en San Martín Muy próximo a la universidad, digamos, Son, uh -huh. tienen diferentes formatos Claro, claro. Y, y el, ustedes, qué, ¿qué actividades están planteando para realizarse, digamos, lo que queda del año y el 2023? Bueno, este año, como, como, como les comentaba, lo que hicimos fue trabajar fuerte en uh -huh. tres ejes, que fueron la inserción internacional, tratamos de, de darle, de, hicimos una capacitación, de cinco encuentros con, con la Fundación Empretec, que es una fundación sí. de, de, del Banco Nación, hicimos dos encuentros de vinculación con el sector productivo, hicimos una primera participación que inédita porque no, hasta bueno, con, con el tema de la pandemia no habíamos logrado hacerlo antes, de la red en la edición, eh, décima edición de Expotrónica, que es una feria uh -huh. de, de electrónica que se hace en Córdoba, y ahí participaron un montón de centros y fue eh, Súper propicio digamos, eh, eh, el espacio para que puedan uh -huh. vincularse directamente con el sector productivo. También estamos trabajando con el tema de la calidad. Eh, la red tiene una ficha en la, en, la, en la mesa de redes de laboratorios públicos en el marco del plan calidad, que también depende de, de la Secretaría de, de Industria de la Nación. Eh, y, y bueno, los ejes de trabajo para el año que viene son seguir y aumentar las acciones de, de vinculación con productivo, ahí estamos pensando mesas de vinculación, digamos, ya presenciales, ¿no? Uh -huh. Estos encuentros de este año fueron eh, virtuales, mesas de vinculación con el sector productivo, tanto con eh, con PYMES, como quizás emprendimientos más de, de base tecnológica o, o empresas más, más nuevitas, por decirlo, eh, de alguna forma, seguir trabajando en el tema de la certificación, estamos pensando en, uh -huh. en quizás en hacer un sello de la red un poco más eh, un complejo estamos pensando ahí con todavía no puedo decir mucho porque no, no, no, está, con, no está, con, está bien la articulación okay. institucional pero quizás si participamos participamos en algún programa en algún programa eh, el, el año que viene vamos a poder contar un poco más eh, en detalle y y bueno, acompañamos también el tema de la certificación, que sí que es bastante importante para algunos de estos tipos de servicios. Claro, eh, Paula. Y para para digamos finalizar, salvo que quieras mencionar sí. algo que, que tal vez yo no te haya preguntado, quería saber eh, el tema de financiamiento, porque si, si vos como, como experta, ¿qué es lo que hoy está disponible para que el sector productivo diga, bueno, ok, sí, yo tengo, me, tengo que desarrollar esto, voy a hacerlo voy a buscar el, en los centros el que pueda servir para lo que yo desarrollo y lo puedo financiar de qué, de qué manera, qué, qué es lo que existe hoy, ¿se si abrió algo al respecto? Bueno, eh, ahí... Sería muy oportuno que, sí. que para la pro, que en alguna próxima visita, digamos, una próxima entrevista, eh, salía al programa, sí. convoque. Eh, hay un eh, digamos, próximo <risa> digamos, al Ministerio, sí. donde yo trabajo en el Ministerio Perfecto. de Ciencia, Tecnología e Innovación, está la Agencia Nacional de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, sí. eh, que tiene diferentes fondos. Uno Bien. de los fondos es el Fondo Tecnológico Argentino. Eh, con los cuales nosotros trabajamos muy muy próximamente, Excelente. Eh, digamos muy, muy cercanamente y tienen diferentes instrumentos, digamos por ejemplo hay un hay un instrumento que se llama eh, asistencias tecnológicas, uh -huh. las cuales pueden utilizar las empresas para eh, en conjunto con algún servicio que prestan los centros de servicios tecnológicos. Okay. Hay otro tipo de de, a, de aportes no reembolsables, por ejemplo, que son asociativos, que pueden ir eh, un centro con una institución, con una con una pyme y una uh -huh. gran empresa, o solo una pyme. Claro. Pero, Sería oportuno convocar también al director para que él les cuente, hay un montón de financiamiento disponible eh, para articular también eh, con los centros de servicios tecnológicos, sino bueno, la, y sí. tanto las pymes de, de los parques con... Con otras instituciones. Excelente. Tomo la propuesta, lo vamos a hacer porque es muy importante. A veces se, se conoce solo el, el título, el que hay financiamiento, pero después el, el, el qué, el cómo y el cuándo, no. Entonces, eh, lo vamos a traer a ese tema del programa con mucho detalle. Entonces, muchas gracias por la propuesta, Paula. Bueno, sí. a ver, eh, ya... Una pregunta acá, a Alejandro, también que estábamos de acuerdo. ¿Queremos algún ejemplo que a vos de éxito, un caso de éxito de esta vinculación de un centro con, eh, con, un, con una empresa del sector productivo y, y que esté li bueno para poder contarlo? Debe haber un montón, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que por lo menos un ejemplo. Un ejemplo de. Uy. Eh, agarré, uno que te acuerdes. Te agarré de Un primera. montón. Yo tampoco puedo dar nombres de grandes empresas, pero sí. Claro, de hay como. Sí, nombre de empresa. De, que, que, creo que eran electrodomésticos sí. Que vino a uno de los centros de, Que está en, en Rafaela Acá sí. Y tenía que reponer Una piecita eh, chiquitita de Uno de los electrodomésticos Y bueno, ellos lo resolvieron con impresión 3D Tienen máquinas de impresión 3D Metales sí. y, y plásticos Y bueno, y ahí eh, lograron sustituir eh, algo que entiendo que se, que se importaba no puedo claro. hablar de la empresa claro. pero no, no no de la de, de, la no, no, de la no si de hay confidencialidad México. no pero claro hicieron la sustitución de importaciones con un desarrollo de tecnología local sí bueno exactamente perfecto perfecto bueno ese es un caso y debe haber otros casos que también en algún momento por ahí vamos a vamos a, a también tener esa voz seguramente Paula, Sí, sería súper interesante sí. que, que ellos puedan tomarse y compartir, porque la verdad es que, como decías un yo soy economista, digamos, y entiendo y trato de generar acciones <risa> para potenciarlos, pero no te puedo explicar todos los servicios. Pues, si, claro, o el proceso, o claro, eh, una pyme en particular, claro, una pyme claro, en particular que, exacto, que cuente qué le pasó, cuál era su problema, qué produce y cómo lo resolvió en, en, en sinergia con un centro, es súper interesante. Súper sí. interesante de contar. Sí, sí, Coincido, sí. Coincido, sí. sí. Totalmente. Te voy a pedir, Paula, entonces vamos a repetir bien cómo corresponde el cargo eh, en el que debo concluir esta entrevista. <risa> Yo soy asesora de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. La, la subsecretaria es eh, Cecilia Sleiman. Perfecto. del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces, Paula, muchísimas gracias por este tiempo clarísima. Y bueno, vamos a seguir tocando este tema acá en Conexión Parques porque nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con innovación en parques y en el sector productivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Un gusto, gracias. Muy bien, hablábamos con Paula Isaac. pero Muy interesante. Es como que el cargo no lo voy a poder repetir ahora, pero no ella importa, es asesora pero... de la subsecretaría eh, IDEN, que, está dentro del, exacto, que está dentro del marco del Ministerio también de Ciencia y Tecnología Nacional. Así que súper, súper interesante. Eh, bueno, ¿querés que te no, Una vez sí. más, perdón, sí. solamente una sí. vez más, cuando se dan estas situaciones en en las cuales aparece la innovación y, y, y las buenas prácticas y todo en pos de mejorar y de avanzar sí. en cuanto a producción, el aporte, asesoramiento para pymes, para la industria en general, eh, nada, es fantástico, es interesantísimo, nos quedamos cortos siempre con el tiempo. tiempo, siempre queremos más, más preguntas, bueno, más preguntas después, pero el punto es que necesitamos, o, ne, estas cosas faltan visibilidad, entonces Exacto. necesitamos para llevarle a a nuestros Exacto. oyentes que entiendan que existe todo esto, que hay, el problema es cómo ayudarlos a, a por dónde ir, cuál es el camino, Exacto. el recorrido que deben hacer. Totalmente, pero es fantástico. Y el propósito de Conexión Parques tiene es que ese. ver con eso, con <risas> generar información que, que aporte valor. Información que visibilice Exacto. información que conecta, como digo yo, ¿no? Así es. Uh, así, así que es. a través de la información conectamos ideas, conectamos personas, conectamos, a veces se han generado negocios, porque acá no sé, no lo, no lo decimos públicamente, pero a veces nos llama y dicen, ay, me gustaría hablar. Bueno, listo, hacemos el puente. Este Tal es nuestro cual. propósito, el, al menos el que el que me, me propuse cuando decidí fundarlo allá, le mando un, un abrazo a, a Lore Oviol, mm. que, que está. Estábamos acá eh, hace cuatro años con nuestro primer programa. Bueno, y antes ya, ya nos vamos, ya nos vamos porque tenemos que dejar el programa. Te cuento rápidamente que 3 de febrero, Diego Valenzuela, intendente, ya eh, está cada vez más cerca del de sueño de tener su propio parque industrial. Están trabajando muy fuerte para cumplir este sueño, eh, y ese digamos, un parque industrial y del conocimiento eh, Para que eh, pueda desarrollarse este sector productivo En la ruta 8 y Camino del Buen Aire Con una excelente conectividad y lejos de los barrios residenciales El lunes pasado, junto a eh, Daniela Verónica Ramos Secretaria de Trabajo y Producción de la Municipalidad Le presentaron a Ignacio de Mendiguren Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, el proyecto en el que vienen trabajando eh, hace bastante tiempo y que ya cuenta con el estudio de factibilidad positiva y el visto bueno de referentes como el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rapalini, y se trata de una propuesta muy positiva que busca fomentar el crecimiento y una mayor productividad generando facilidades para los que quieren invertir y ya me hace Gerardo, chau, chau, chau bueno, súper interesante, vamos a ver si lo conseguimos a Diego Bien. a Diego Valenzuela para que hable acá en Conexión Parques sobre este proyecto, muchísimas gracias por acompañarnos los dejamos con nuestros anunciantes que son muy importantes para poder acercarles esta información y, y este propósito. Nos vemos próximo jueves y nos escuchamos en ah, eh, Ecomedios AM chao Hasta, Hasta la próxima. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.